El gobernador Miguel Barbosa Huerta inauguró este miércoles 7 de septiembre la rehabilitación del mercado José María Morelos y Pavón en el barrio de El Alto con una inversión de 20 millones de pesos. Durante el evento inaugural, el mandatario poblano destacó la ausencia del edil capitalino, Eduardo Rivera. Yo feliz de venir a, poner, a inaugurar los trabajos. Sí, vengo solo, no vengo con el presidente municipal. Respeto mucho al presidente municipal, pero creo que son las cosas, las cosas deben de ser así, por separadito, con mucho respeto. Barbosa Huerta señaló que los locatarios son libres de elegir el color que quieran para el mercado y afirmó que nadie debe imponerles la pintura con fines políticos. Su mercado píntenlo del color que quieran. Que nadie les venga a sugerir que sea de color guinda de morena, menos azul del pan. Píntenlo del color de que quieran, del color del pozole, del mole de panza, de lo que quieran, es de ustedes. Por su parte, el secretario de Infraestructura del Estado, Luis Roberto Tenorio García, explicó que la obra tuvo un costo de 20 millones de pesos. Las mejoras, dijo, fueron la rehabilitación de la estructura, instalación eléctrica, hidrosanitaria y de gas, así como acabados en cancelería y herrería. La rehabilitación quedó lista días antes del aniversario del Mercado del Alto, que fue fundado el 16 de septiembre de 1930 bajo el nombre de José María Morelos y Pavón.